Autocrat es un complemento que nos permite rellenar con información un formulario y volcar esa información en un documento eh, creado al efecto. Veamos cómo se consigue. Es claro que lo primero que hay que hacer es crear un formulario con las preguntas o solicitando la información que necesitamos por ejemplo vamos a reutilizar el que hemos realizado en este taller Esas, eh, una vez relleno ese formulario sus respuestas irán a, el, a la hoja de cálculo de respuestas en ella instalamos Autocrat una vez instalado lo lanzamos lo hacemos funcionar y se empieza a ejecutar. En este caso aparece una ventana eh, una barra lateral en la que se nos pide configurar el complemento. Al Hacer clic, nos aparece una ventana y nos pide que eh, adjuntemos la eh, el documento en el que se van a introducir los datos que lleguen por formulario. En este caso era este documento, al que ya le hemos añadido las etiquetas, que son los campos en los que se van a introducir los datos que lleguen por el formulario. Así pues, buscamos ese documento en nuestro drive, Usando la caja de búsqueda y haciendo doble clic en el documento, este se carga. Tenemos que ponerle un nombre a la secuencia de trabajo. En este caso le vamos a poner ficha personal. Normalmente identifica la primera hoja de cálculo, si hubiera varias, para, eh, hacer, para buscar las etiquetas. En este caso aquí tenemos la etiqueta del documento y aquí tenemos el encabezamiento de la hoja de cálculo. Mm, suelen coincidir los nombres, pero por ejemplo podemos, hay que revisarlos porque en algunos no coinciden por ejemplo, este. En Ciudad vamos a poner, podemos poner Nivel Educativo, por ejemplo. Luego haremos los, las modificaciones necesarias en, el encabe, en Ciudad, en el documento. Si le damos a Save, nos aparece la ventana de configuración de los documentos que se van a generar. En este caso voy a nombrar todos los documentos como ficha personal y ahora voy a poner aquí unas variables. Aquí cogerá el nombre de la persona y a continuación también pondrá el apellido. Si quiero, ordenar, eh, si quiero que me aparezcan ordenados por el apellido, bueno, pues tan sencillo como... Hacerlo así. Aquí podemos elegir el nombre, el tipo del fichero que se quiere crear. Puede ser un documento de Google Doc o bien un PDF. En este caso vamos a dejar Google Doc. Podemos, es opcional, enviar un email a la persona que eh, ha rellenado o a otras personas que ha rellenado ese, ese documento. Por ejemplo, podemos poner a la persona que ha enviado el correo y añadir también una dirección fija. Podemos poner el asunto, por ejemplo, formulario. De datos recibido y podemos enviar un texto el documento compartido puede ser el documento creado puede ser compartido en forma, en forma de solo visible, editable, comentable vamos a hacerlo en este caso así ah, y luego tenemos unas, unas opciones avanzadas que, en este, que por ahora no vamos a rellenar y, pero lo que sí vamos a hacer es que Autocrat funcione cada vez que se recibe un nuevo formulario le damos a save y comienza la configuración Ahora basta seleccionar la ficha personal, darle a funcionar y aparecen unas nuevas columnas en las que se van a ir rellenando los eh, documentos según se van creando. Este error se debe a esta coma, que hay que transformarla en coma. Nos informa de que ha terminado y ya está. A partir de ahora, cada vez que llegue un nuevo formulario, aparecerá en la línea de abajo y funcionará el complemento. Podemos editar las condiciones aquí. Para ver cómo funciona, rellena el siguiente formulario.